Sean todos bienvenidos a este tiempo de oración. Y que hoy nos gozamos, le damos la gloria al Señor. Te pedimos que esté ahí muy atento a este tiempo de oración que va a ser de gran bendición para tu vida. Y que nos gozamos en esta mañana. decimos Dios, gracias, gracias por este día, por la oportunidad que tenemos de estar aquí y dirigirnos a ti con nuestras peticiones. Hoy queremos orar por varios, varios motivos. Vamos a estar orando por los conflictos que hay entre hermanos. Queremos orar, Dios de la gloria, por, para que haya paz, armonía, haya reconciliación entre los hermanos. Mira, hay hermanos que por cualquier cosa están peleando con, con su otro hermano. Y hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude, que ayude a esas familias donde hay ese conflicto entre hermanos. Dios, mira aquellos que están peleando por cualquier motivo Señor gracias te damos, Señor, te bendecimos Señor gracias por este día que nos regala, por la vida, por la salud por todas las cosas Padre, tú eres bueno para siempre es tu misericordia y tu amor es infinito gracias Señor te damos, Padre mira queremos hoy leer de manera inicial lo que dice tu palabra y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Sabemos que hubo una contienda que narra la palabra del Señor en Génesis, una contienda bien fuerte entre dos hermanos, entre Esaú y Jacob. Debido a que Esaú, Esaú se aprovechó la debilidad de su hermano, Jacob aprovechó la debilidad de Esaú y negoció su primogenitura y que Jacob se hizo con la primogenitura que le correspondía a Esaú y también la bendición como hijo mayor que le dio su padre Isaac la tomó fue Jacob engañando a su padre y por estos motivos Esaú aborrecía mucho a Jacob esa contienda fue grande tanto que Jacob tuvo que huir para evitar que su hermano le matase Imagínense usted Tantos conflictos como hay en la familia Peleas entre hermanos Que no parecen hermanos en la sangre Porque Se llenan de De odio uno contra otro Y que hoy vamos a iniciar este tiempo de oración Diciéndole Padre gracias Gracias por La vida, por la salud Por todas las cosas que, que nos has bendecido Dios Gracias porque aquí estamos delante de ti Con el mayor deseo De Pedirte que nos perdones nuestros pecados. Queremos acercarnos a ti confiadamente. Decirte Dios gracias por la vida. Gracias por toda la cosa. Y perdona nuestros pecados. Nos arrepentimos de toda maldad. Es necesario usted. Que usted mi estimado hermano. Hermana se arrepiente de sus pecados. Antes de traer sus peticiones delante de Dios. Y decirle Dios y de corazón hacerlo. Dios mío perdóname. Este pecado que he cometido. Que la sangre de Cristo me limpie de toda mi maldad, de ese pecado que cometí. Dios mío, gracias te doy, porque hoy tú me haces acepto ante ti, Señor, y sé que puedo acercarme a ti confiadamente. Gracias Dios, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias Dios mío, queremos orar a favor de esa familia donde hay problemas entre hermanos, Dios. Algo que se ve muy feo, que es vergonzoso, que hermanos estén peleando por dinero, por propiedades, por tierra, en fin, por cualquier motivo, es vergonzoso que hermanos en la sangre estén peleando por posesiones materiales, Dios. Padre, te pedimos que hagas recapacitar a ese hermano que se ha vuelto intransigente. Mira a esa hermana que nos llamó, Padre que nos escribió, pidiendo que oráramos por ella, por este motivo también, Dios de la gloria los hermanos no quieren darle parte de su herencia, de la herencia que dejó sus padres Dios mío, hoy oramos para que tú atiendas su petición y, por, y cualquier sea el motivo de la contienda entre hermanos sea quitada esa contienda Dios que se vuelva el amor la armonía entre los hermanos, así como cuando eran pequeños Dios que jugaban, que se amaban, que se expresaban el amor en su gesto, en todo lo que hacían Dios, pero ahora que crecieron se han apartado Señor, se han distanciado ya incluso hay unos que odian a otros Dios le pedimos que eso sea quitado Dios de la familia en el nombre poderoso de Jesús gracias Dios mío te bendecimos Dios mira ese conflicto que hay entre los hermanos conflicto que debe que ser quitado con tu poder Satanás vino para causar división en la familia la palabra de Dios dice que una familia dividida contra sí misma no prevalecerá, es destruida sé que hoy Dios mío te pedimos por esa familia donde hay estos conflictos, Dios, ya tú tomando control de esa situación. También queremos orar, Dios de la gloria, por aquellos, por aquella familia donde hay un padre que, hay, que ha sido irresponsable, Señor. No ha querido asumir sus responsabilidades de su rol como papá, como padre, como cabeza de hogar. Y ha sido responsable aún en el mantenimiento de sus hijos, de su esposa, Señor. Padre. Quítese responsabilidad. Padre, son personas que son atadas por el enemigo y están causándole dolor a su familia. Dios con su comportamiento, con su falta de atención, con su irresponsabilidad. Dios mío, oramos para que tú cambies esa situación. Mira cómo sufre esa esposa, cómo sufren esos hijos, Señor. Porque su padre no atiende de una manera conveniente, una manera adecuada a su familia, Dios mío, el dinero que gana lo gasta en licor, Señor, otros lo, lo malgasta en droga, en parranda con los amigos, Señor, y no atiende su obligación, su obligación como, como padre, Padre, como tú lo has establecido como cabeza del hogar, y ha establecido también que el padre sea quien provea para lo que necesita la familia tu palabra dice Dios de la gloria y alguno no provee para lo suyo y especialmente para los de su casa niega la fe y es peor que un incrédulo Dios mío, mira esos padres que están trayendo tristeza a su familia tristeza a sus hijos, padre por eso muchos hijos se desalientan muchos hijos se vuelven van por el camino incorrecto Dios, por eso hoy te pedimos Dios de la gloria que toque el corazón de ese Padre que se ha vuelto irresponsable, que no atiende a su familia como debe ser, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Padre. Tú la mereces, Señor. Tómala, Dios de la gloria. Te bendecimos y glorificamos tu nombre, que es poderoso Dios. Gracias te damos, Señor. Dios mío, también queremos orar por estos jóvenes, Dios, por los jóvenes que están en la etapa de noviazgo, Señor. Jóvenes que están en la etapa de noviazgo, Padre. No quieren muchas veces atender las indicaciones de una mamá que le ama, de un papá que quiere lo mejor para él y para ella, sino que siguen, Señor, lo que le dicta sus pasiones de jóvenes, Señor. Mire, como dice la palabra en Génesis 20. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron pocos días porque le amaba. Jacob tuvo la paciencia y el amor que sentía por Raquel lo llevó a esperar siete años y después siete años más porque fue engañado por Labán. Pero Jacob pagó el precio para obtener a su esposa, la que sería su esposa Raquel. Pero los jóvenes en estos tiempos, Dios de la Gloria, Muchos quieren seguir la senda rápida y cometen errores, vienen las separaciones y estamos orando en este momento por los jóvenes que están en etapa de noviazgo, que sepan entender que es una etapa para conocerse, para saber lo que hay lo más que se pueda en el corazón de quien va a ser su pareja de por vida, su esposo, su esposa. Dios mío, no es una etapa para hacer cosas indebidas, no es una etapa para, para tener relaciones sexuales, sino para conocerse, el carácter, conocer mutuamente sus familias, padre, y así saber cómo conformar ese hogar, esa familia nueva, y que no sea un fracaso como está siendo para muchos, que se casan y al poco tiempo están separados, Señor. Dios mío, oramos para que la joven sepa guardar su compostura, sepa hacer respetar su cuerpo también en el nombre poderoso de Jesús y que el joven también sea respetuoso y lleve buenos deseos, buenos propósitos con la que será su esposa, Dios mío. Mira cuántos en esta etapa de noviazgo cometen errores, errores que marcan toda su vida, errores que se van, trascienden con los años y se llenan de amargura, de dolor, padre y toman después decisiones aún peores. Dios mío, oramos para que tú en esta etapa de noviazgo estés cuidando a los jóvenes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Tú eres bueno, Dios. Para siempre es tu misericordia y tu amor es infinito. Gracias, te amo, Señor. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Dios. Seguimos orando en esta preciosa mañana. Queridos hermanos y amigos, que mi Dios me los bendiga en este nuevo día. Le damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente, Señor, en el devocional. Gracias te damos, Padre bendito, y te invitamos, Padre, para que estés aquí, Señor, acompañándonos, dándonos ese, ese avivamiento, Señor, para seguir, Señor, hablando de tu palabra, Señor, para seguir, Señor de la gloria, dando consejería, Señor. Y el tema de hoy, Padre bendito, es el conflicto, Señor, entre hermanos y familia, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por esta hora que nos has puesto aquí, Señor de la gloria. Y le damos gracias, Señor, por aquellas personas que están conectadas, que se están conectando y lo que se van a conectar, Padre. Bendícelos, Señor, en esta mañana, en este nuevo día, Padre y que seas tú, Señor, tratando con ellos y con su familia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. La, el tema de hoy es el conflicto entre hermanos y también y entre familia. Los problemas frecuentes en una familia son peleas entre hermanos, Problemas de adolescente diferencias de opiniones y, des y desacuerdos en las parejas Pérdida de la tranquilidad debido al conflicto entre padres Problemas de educación, problemas financieros Pérdida de trabajo, divorcio adicción, enfermedad mental y física. Esos son los problemas que a veces frecuentan en la familia. ¿De dónde vienen los problemas? Los problemas, los problemas a veces vienen de, lo, de los malos desacuerdos que hay en la familia, de los malos entendimientos que hay. Y de, y de ese problema afecta mucho a los hijos Hay padres y madres que en la en, en el hogar no, no se comprenden, no no arreglan los problemas como deben de ser. No hay un acuerdo, todo es eh, todo es diferente. Cada quien piensa como ellos quieren, no se ponen de acuerdo cuando van a, a resolver algo, cuando van a hacer algo, no se ponen de acuerdo, no dialogan. Y de ahí de ese de ese, de ese de ese desacuerdo es que vienen los problemas. Y en esos problemas vienen también los hijos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo los problemas, lo que están presentando esos padres. Y de ahí esos hijos van cogiendo... Ese mal ejemplo, para que tu hogar, para que tus hijos, hasta tú mismo, tenga un, un, un hogar como debe de ser. Nosotros tenemos que, que, que, que invitar al Señor en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe... ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en nuestra familia? El problema que tenemos con nuestros hijos. El Señor lo sabe. Y si Él lo sabe todo, nosotros tenemos que acudir a Él para, para pedirle ayuda a Él, para que Él nos pueda resolver nuestros problemas. Él es el único que puede resolver tu problema. Él es el único que puede resolver el problema de tu hijo. ¿Sí? Y por esto nosotros tenemos que acudirlo a Él. Querer invitarlo al Señor en tu hogar, invitar al Señor en tu vida, invitar al Señor que, que entre en la vida de tus hijos. En estas de mañana el Señor te está diciendo que le entregues tu hogar a Él, que, te entregues, que, te, que le entregues tu vida a Él, que te entregues tus hijos al Señor, que el Señor es el que tiene el control de todo. ¿Por qué hay problemas entre familias? Porque no hay comprensión, no hay unión, no hay comunicación. Parece que hay muchos hogares que están en dificultades, en problemas. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Cada quien piensa de su manera, cada quien hace lo que le dé la gana en el hogar. Y de ahí es que vienen los conflictos entre hermanos. ¿Por qué? Porque están viendo... Sí, lo que los padres están haciendo, nosotros tenemos que darle ejemplo a nuestros hijos. Nosotros tenemos que saber cómo vamos a hablar delante de nuestros hijos. Nosotros tenemos que darnos cuenta y ¿sí? la expresión que vamos a hacer cuando estemos, cuando estemos discutiendo, cuando en cada, hay discusión en los hogares si no hay. Y no hay, pero tenemos que saber cómo vamos a discutir. Un hogar, una familia, una pareja, nunca debe de discutir delante de los hijos. Llamarle la atención al marido o a la esposa delante de los hijos, porque ahí le estás causando un daño grande a su hijo. ¿Por qué? Porque el hijo se está dando cuenta todo lo que... El, el padre o la madre le está diciéndole a su hijo, a, a, su, a su marido. Entonces, usted tiene que ser una persona prudente, una persona reservada. Saber cómo le va a llamar la atención a, su, a, a ese padre. Cómo le vas a llamar la atención a esa esposa. Cómo le vas a llamar la atención a tu hijo. Tienes que ser sabio. Por eso es que hay muchos jóvenes de hoy en día que han tomado decisiones incorrectas. Hay muchos jóvenes que, que no respetan, que no respetan a los padres, no respetan a la madre, no respetan a ninguno. ¿Por qué? Porque lo han visto en el hogar, lo han visto entre los padres. ¿sí? Hay padres que no respetan a las mujeres, hay mujeres que no respetan al esposo, hay hijos que no respetan a los padres ni a las madres, hay hijos que irrespetan a a toda, a toda la familia. Y el Señor se está dando cuenta de todo eso. El Señor te va, a dar, te va a pedir cuenta a ti cómo tú has llevado este hogar, cómo estás llevando ahora mismo el hogar en tu casa, cómo lo estás llevando. ¿Será que ese hogar que tienes tú es un hogar correcto? ¿Será que tú le estás dando principios a tus hijos? ¿Será que cuando tu hijo esté grande, y ya, te, ya sea un, un, un padre de familia, ese, ese joven le va a llevar un gran ejemplo a esa familia que va a tener. ¿Ah? Ese, ese mismo ejemplo que tú le has dado a tus hijos, ese mismo ejemplo se lo está dando tú. Ese mismo ejemplo, ese hijo tuyo le va a dar a, su, ah, a los hijos de él, o sea, a los nietos tuyos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese ejemplo se lo diste tú. Ese maltrato. Esas mal, esa, esa mala, malas acciones te las estás dando tú, te las estás mostrando a tus hijos. Y por eso te invitamos en esta mañana que busques a Cristo, porque Cristo es el único que puede corregirte a ti y corregir a tus hijos. ¿Cuántos jóvenes, cuántas familias no hay que están debajo de tierra? ¿Cuántas familias han desaparecido? ¿Cuántas familias se han... Se han, se han separado por los problemas del hogar. ¿Cuántos hijos han cometido errores? ¿Cuántos hijos le han quitado? ¿Cuántos hermanos se, se han matado? Nada más que por, por, por cualquier cosa. Por, un, por 100 pesos, por un celular. ¿Por qué? Porque lo han visto, lo han visto. ¿Sí? Esos problemas entre el padre y la madre. Los, hay padres que no han sabido corregir a sus hijos. Hay madres que le dan largo a las hijas, y no debe ser así. Hay hijas que no respetan, salen, no le, no le dicen a la mamá, voy para tan parte. Voy a salir con tal ta persona, no, sino que todo lo haces escondido. Pero con eso, trae consecuencias. Eso le trae consecuencias a ustedes. Ustedes tienen que saber, tienen que saber cómo le van a llamarle la atención a los hijos. Ustedes tienen que saber cómo se puede educar un hijo Dios te va, te va a, a pedir cuenta por eso ¿cómo, cómo educaste tú a tus hijos? ¿Ah? ¿qué amor le diste tú a tus hijos? eso te, el Señor te va a llamar a ti a cuenta cuando el espíritu de, cuando el espíritu de contención entra en nuestro hogar el Espíritu de Dios se va del hogar. Cuando hay ese conflicto en la familia, Dios sale, de, el Espíritu de Dios sale de ese hogar. Sale, ¿Por qué, no, ¿por qué sale? Porque no hay esa unión, no hay amor, no hay paz en ese hogar. Pero cuando, el, cuando Dios habita en el hogar, en la familia, el conflicto no entra, el problema no entra. ¿Por qué? Porque la familia se une en oración y busca la presencia de Dios. Ese es cuando la familia está unida al Señor. Cuando esa familia le entrega su hogar y sus hijos al Señor, ese hogar ese hogar es un hogar que vive en paz hay una paz ¿sí? hay una comprensión le damos gracias al Señor en esta mañana porque Él es el, el único que nos puede resolver nuestro problema con la ayuda de Dios con la ayuda de Dios en esta mañana le pedimos al Señor que sea Él invitarlo a Él a tu hogar. Invitarlo a Él a tu vida para que Él cambie la vida tuya y la vida de tus hijos. Entrégale tus hijos al Señor. Entrégaselo y entrégate tú mismo para que tu vida sea cambiada y el Señor pueda entrar en tu hogar y tomar el control tanto tuyo como de tus hijos. Que Dios te bendiga en esta mañana y seguimos orando por tu familia y por tus hijos. Gracias te damos, Padre amado bendito, por este nuevo día, nuevamente te lo pedimos. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te ponemos a cada familia en esta mañana en tus manos, Señor, a cada hijo, Dios mío, Padre, que seas tú tratando con esa familia, que seas tú tratando con esos hijos, Señor, de la gloria, Padre, para que pueda haber una armonía, Señor, en los hogares, Señor, pues, Señor, está tu presencia, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de esta mañana en la familia, Señor de la gloria. Padre, quita, Señor, todo obstáculo, quita toda piedra de tropiezo, Señor de la gloria, para que tú entres, Señor, en los hogares Dios mío Padre en esta mañana, Señor. Te lo ponemos en tu mano, Señor. Reprendemos, Señor, toda antimaña del enemigo. Reprendemos todo plan malévolo, Señor, en, en contra de la familia, en contra de los hijos, Señor de la gloria. Padre, te pedimos también, Señor de la gloria, que seas tú, Señor, poniendo paz en los hogares, Señor, en esta mañana, Padre amado bendito. Aquellos hogares, Señor, que ni siquiera, Señor, te, te mencionan tu nombre, Padre. Toca esa familia, Padre. Tócale en el nombre de Jesús Señor, hay familia, hay padres necios, mujeres necias que dicen que tú no existes, pero si tú no existieras Señor, nosotros no existiéramos Padre, pero nosotros existimos, porque hay un Dios que sí existe, hay un Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que creó los hogares, el que creó a nuestros hijos y el que creó la familia. Gracias te damos, Padre amado bendito, porque tú eres el Dios de amor, el Dios de paz. Tú viniste, Señor, a la tierra, no para destruir destruir a la familia. Tú viniste, Padre, a la, a la tierra para dar paz, para dar amor, armonía, comprensión, Señor gracias Espíritu Santo de Dios gracias Señor y seguimos orando Señor por aquellos hermanos Señor que están en conflicto Señor aquellos hermanos Dios mío Padre que están en, co en contienda Dios mío Padre trata con esos hermanos Señor de la gloria en el nombre de Jesús te lo ponemos en esta mañana Padre gracias Espíritu Santo aquellos padres Señor que tú le estés dando esa sabiduría ese entendimiento para saber corregir a sus hijos señor padre gracias te damos espíritu santo de dios y seguimos orando en esta mañana por aquellas necesidades señor de la gloria que se está presentando señor en la familia padre señor toma señor a cada persona a cada familia en esta mañana señor oramos por aquellos que no tienen empleo señor oramos también señor por aquellos por aquellos señor que, que no tienen señor de la gloria para llevarle, Señor, alimento a sus hijos, Señor, te lo ponemos en tus manos para que tú les provee, Padre bendito, gracias, Señor, de la gloria, oramos también, Señor, por aquellas personas que están saliendo de sus hogares, Señor, ahora mismo para, para sus para su labores, Señor, los que están saliendo, Señor, para estudiar, sus colegios, Señor, para sus universidades, Padre. Te lo ponemos en tus manos para que Dios los bendiga y los guarde, Señor. También, Señor, a los que están trabajando de día a día, Padre, a los mototalcistas. Padre, mira, Señor, ese grupo de mototalcistas que hay, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Hay unos que trabajan honestamente, Señor, de la gloria. Y hay otros que trabajan, Señor, para hacer cosas ilícitas, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Guarda a los mototalcistas. Señor, guárdalos a ellos Señor, cada vez que ellos salgan Señor, de sus hogares Señor y cogen ese medio de transporte Padre, que tu presencia vaya delante de ellos guardándolo protegiéndolo Señor y tomando el control Señor, de la gloria de esa moto Señor, de ese vehículo Padre, en el nombre de Jesús y toma el control de ellos Padre bendícelo en esta mañana Señor, bendice a cada talcista Señor, bendice a cada mototaxista, Señor, en esta mañana, todos los conductores, Padre, te lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú los bendigas, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito celestial. Gracias te damos en esta mañana, gracias te damos en este nuevo día, Padre. Glorifícate, Dios mío, Padre, en cada vida en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice aquella madre, Señor, que está, Señor, de la gloria. Ahora mismo haciendo sus piecer su, en su casa, Señor. Aquellos padres que están saliendo de sus hogares, Señor, te lo ponemos en tus manos para que Dios los bendiga. A los jóvenes, a los niños, Padre, guárdalos, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. mis estimados hermanos y amigos así estamos llegando al final de este tiempo de oración, dándole las gracias al Señor porque Él siempre nos escucha, Él siempre está atento a nuestras peticiones es que hoy es un día para orar al Señor tener fe en Él seguir orando todo el día en la medida que tus ocupaciones lo permitan, saca espacio, saca tiempo para orar al Señor y el Señor responderá tus peticiones nos despedimos en esta preciosa mañana diciéndole Dios gracias, porque tú escuchas nuestras oraciones, y sabemos que hoy, hoy, Señor, no es la excepción, y obtendremos respuesta, los que hemos puesto las peticiones delante de ti. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos toda la honra y la gloria. Y usted, mi estimado hermano y amigo, que el Señor te bendiga grandemente, recuerda que siempre, siempre, lo tengas en mente, que Cristo viene pronto. Mantente en integridad y en santidad, sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Bendiciones.